Hoy en Noches de Census nos acompaña el doctor Juan Raúl López Villa y nos presenta sus libros publicados. En vivo con el maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez.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 Pedro Carlos Ramírez. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a este subprograma, Ahora los martes, por un, por un pequeño tiempo, de Noches de Census. Y hoy, 5 de julio del año 2022, pues nos reunimos aquí para compartir eh, pues, ciertos temas relevantes en materia fiscal, en materia contable, en materia administrativa, en materia legal. Y pues el día de hoy es un programa bastante especial, tanto para eh, la familia Census, para su servidor, que tenía el gusto de conocer a, a nuestro invitado por ahí por redes sociales, pero pues hasta hoy que tengo el gusto de entrevistarlo por acá en este programa de Noches de Census. El día de hoy vamos a estar hablando y eh, comentando sobre las publicaciones que ha realizado nuestro invitado, el doctor Juan Raúl López Villa, y pues vamos a estar hablando de esas obras tan importantes que ya ya eh, ya están escritas, ya las ha publicado por ahí, algunas bastante actuales, bastante interesantes todas, y ahorita vamos a mencionar por ahí cuáles son las que las que ha publicado el doctor. Pues sean bienvenidos, les vamos a pedir que repliquen esta señal para que pues cada día seamos más los que podamos conocer este tipo de programas, y en este caso el día de hoy, pues podamos conocer la obra del doctor Juan Raúl López Villa. Pues me voy a permitir presentar a nuestro invitado el día de hoy, él es el doctor Juan Raúl López Villa, es doctor en Derecho, conferencista y expositor en diversos foros de manera presencial y virtual a nivel nacional e internacional en materia de Derecho Fiscal, director general de López Villa y, y asociado Sociedad Civil, director general del Centro de Estudios Tributarios CETRI, director general de la revista jurídica digital Frecuencia Legal, tiene la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho Fiscal y doctor en Derecho además de diversos reconocimientos como expositor en congresos nacionales, también por ahí doctor Honoris Causa por la Fundación Universidad Hispana, Federación por la Paz Universal, UF Perú, Instituto de Estudios Vallejianos y por la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior en noviembre del 21. También eh, doctor Honoris Causa otorgado por el clauso, Claustro Nacional de Doctores, Honoris Causa, Ciudad de México, en abril del 19., y pues tiene diversos reconocimientos, además que tiene estas obras publicadas de las que vamos a estar tratando y platicando el día de hoy con su autor. Dentro de las obras publicadas, me voy a permitir mencionar, tenemos eh, desde Resolución Miscelánea en Materia de Comercio Exterior Comentada del año 94, Fundamentos y Prácticas de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del 97, Ley de Comercio Exterior comentada del año 2004, preguntas y respuestas básicas sobre la nueva Ley de Amparo, de enero del 2017, preguntas y respuestas básicas de la Ley del Iste, de noviembre del 2017, controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad de diciembre del 2017, inconsistencias legales de la Ley de Seguridad de Seguridad Interior con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de la CIDH del 2018, Defensa Fiscal contra Visita Domiciliaria del Estado y otras formas de comprobación fiscal de agosto del 2018, Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes, noviembre de 2018, Consideraciones Legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Su Inconstitucionalidad con tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio del 2020. Eh, la inconstitucionalidad de la orden de visita en su ejecución, diciembre 2020. Guía para el cumplimiento, ley de publicidad en México, noviembre 2021. Razón de negocios de eh, Editorial Flores, marzo 2022. Y eh, impugnación de la orden de visita en materia fiscal federal de marzo 2022. Inconsistencias legales de la reforma penal fiscal de abril 2022. Pues bien, estas son las obras bastantes obras que ya ha publicado nuestro invitado el doctor Juan Raúl López Villa y pues como les comentaba desde el principio es un gusto tenerlo aquí como invitado doctor sea bienvenido, a este es su programa Noches de Census y pues le cedo el micrófono para que salude a nuestro auditorio el día de hoy Muchas gracias maestro Carlos, es un honor es un estar aquí con, con ustedes gracias, con ustedes. gracias por, por, pues, por la invitación y como siempre, siempre es un gusto, gusto estar compartiendo estar pues, pues este, este espacio, espacio en comentarios, en, comentarios, en, en temas. temas que siempre serán de gran interés para todos nosotros. Precisamente uno de los libros que vamos a comentar, el primero de ellos va a ser el de Razón de Negocios, que considerábamos que es un tema pues, que había que, que ahondar un poco más y que el legislador nos daba muy pocos elementos. Y por eso nos dimos a la tarea de, de elaborar esta obra, que cabe señalar que la hicimos en forma conjunta con el maestro Julio Constantino, y bueno, pues quisimos dar un, una perspectiva tanto jurídica, y de un análisis jurídico un poco más profundo, y un aspecto contable, y con ello cerrar ese círculo, pues, para un análisis que era necesario de este tema tan importante, trascendental, y controvertido, ¿no? Así es, y, y pues, también cabe mencionar aquí para todo nuestro nuestro auditorio, que pues, el doctor Juan Ra, Juan Raúl, pues, nos está regalando bastante de su tiempo, yo creo que bastante de su sueño, porque me comentaban que, que tiene, eh, anda por ahí en el extranjero y pues por allá es la madrugada, ¿no? Y pues muchas gracias también por darnos ese y regalarnos ese tiempo para comentar, pues, estas obras tan importantes. Como mencionaba el doctor, pues, la primera obra que vamos a estar platicando, pues, es esta razón de negocios, cláusula antielusión, artículo 5A del Código de, eh, Fiscal de la Federación, como lo comentaba en colaboración con el maestro Julio César Constantino, eh, de Editorial Flores, que se publicó en marzo del 2022, está fresquecita está fresquecita la obra, ¿no? Pero yo creo que bastante importante a, a razón de todas estas modificaciones que vivimos y de las reformas, pero yo creo que trae un antecedente mucho más a lo que vivimos en reformas de este año, ¿no? ¿Qué nos puede platicar, doctor, con, este, con respecto a esta primera obra que es Razón de Negocios? Pues como comentaba es un tema muy controversial, un tema eh, completamente nuevo en nuestro país que casualmente o curiosamente el legislador pues se le ocurrió bautizarlo de una forma diferente. Pareciera que el legislador le gustan nombres complicados, parecería que el legislador se persina ante las denominaciones exactas que se manejan en, en conceptos a nivel eh, legal e internacional como por ejemplo el concepto de lavado de dinero, bueno, pues el legislador se asusta un poco y le pone ingresos de procedencia ilícita, ¿no? Por ejemplo. Y en el tema de razón de negocios, como se le conoce a nivel internacional, que deriva esencialmente esta figura del derecho anglosajón, pues se le conoce como prueba, eh, test, proposed business, eh, prueba de propósito de negocios. Eh, y la autoridad le gustó llamarle razón de negocios. ¿Por qué razón? No tengo una idea. Pero por otro lado, también hay que señalar que eh, si bien es cierto todo esto deriva del, el, de las eh, de los 15 acciones BEPS, que todos ya conocemos propuestas por la OCDE desde 2012, pues también es cierto que todos los países miembros y las jurisdicciones que pertenecen a este organismo internacional supranacional, diría yo, pues eh, impone a todos estos miembros esta serie de modificaciones, y gradualmente, pues distintos países se van, eh, van adecuando más bien estas, estas reformas. Y México, pues es uno de los primeros que levanta la mano y en afán de ponerse la estrellita, hace unas reformas un tanto cuanto al vapor, podríamos decir. Y efectivamente, también hay que decirlo la autoridad se, se sirve con la cuchara grande y muy probablemente rebasa o va más allá de lo que originalmente planteaba este proyecto de acciones BEPS, que no queda obviamente nada más en el tema de la cláusula antilusión, sino en esquemas reportables, en las reformas eh, que todos hemos visto, en el tema de plataformas digitales, en el tema de eh, 69, por supuesto, de 2014, y con ello una serie de modificaciones que, como hemos visto, pues es una luz de cambios desde 2020, 2021 y 2022, y no dudaría en absoluto que se siguiera violentando ese principio de certeza jurídica para reformas para 2023. Y en ese contexto, bueno, pues eh, la autoridad pretende de alguna manera el incorporar esta figura de razón de negocios a través de la cual en primera instancia, pues eh, la autoridad fiscal ya puede analizar o validar los actos jurídicos, tanto los actos jurídicos por un lado eh, que lleve a cabo el contribuyente como el, el, la sustancia económica. Y estos dos grandes pilares que si bien es cierto para los compañeros y los colegas contadores no es nada nuevo porque ya estaba contenido en las normas de información financiera, pues sí, en el ámbito jurídico es algo completamente nuevo. Y con ello entonces la autoridad de una forma eficaz como le ha resultado el tema del 69 copia el mismo esquema y de forma presuntiva a través del ejercicio de facultades de comprobación, pues puede presumir que el contribuyente no tiene razón de negocios. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que de alguna forma descalifique o no valide los actos jurídicos del contribuyente y con ello, pues pueda, eh, pues además de descalificar eh, estos, estos actos del contribuyente, determinar créditos fiscales, no validar los actos del contribuyente, o como bien dice el 5A, recaracterizar los, eh, el tema de razón de negocios. Entonces vemos que esto, en pocas palabras, pues deriva del derecho anglosajón. Esto tiene todo un historial desde eh, mediados del siglo pasado, más bien desde un poco antes, desde el 34, 1934 en Inglaterra, en donde eh, pues se, pone, se, se lleva a cabo un procedimiento, un juicio en contra de un particular que finalmente eh, se le conoce como el caso Ramsey, en donde fija ese precedente que al final del día no es nada nuevo, eh, de lo que conocemos también como eh, la economía de opción, es decir, que el particular, que el gobernado, pueda escoger aquellos esquemas jurídicos que más le favorecen y que están eh, determinados establecidos por virtud de ley, pero que no implican un acto ilícito, una violación, una simulación, o la comisión de algún tipo de delito. Sin embargo, eh, posteriormente, ya como por el 1982, cambia esa doctrina, la, la autoridad impugna esa resolución y con ello vienen toda esa serie de cambios en donde se establece ya esa doctrina Ramsey, pero en el sentido de la sustancia jurídica, la sustancia económica, mayor transparencia, y es ahí de donde deriva esencialmente, ahora sí que la sustancia de toda esta modificación y que se expande a toda Europa, y bueno, en México ya nos llega un poco tarde, muy tropicalizado, muy mariachizado, pero de alguna manera pues se pretende esta... Eh, pues esta posibilidad que la autoridad de forma presuntiva que es un tema interesante pues pueda validar en pocas palabras los actos jurídicos del contribuyente todo esto implica una serie de cambios que muy probablemente el contribuyente no lo esperaba y nos queda claro que toda esta serie de modificaciones y cambios que al final del día propuso la, o, la OCDE pues nos queda claro que es en aras de luchar, de esa lucha frontal contra pues la defraudación fiscal la evasión fiscal y como hemos visto pues la autoridad ha implementado mecanismos verdaderamente agresivos en contra de lo que ahora podría ser algo como satanizado que sería la planeación fiscal y que lo vemos en el tema en el artículo 197 ahora con esquemas reportables y en este contexto en el tema de la cláusula antiilusión por lo que pretende la autoridad es que vía presuntiva a través del ejercicio de las facultades de comprobación pues pueda presumir, valga la redundancia, de que los actos jurídicos del contribuyente pues no cumplen con los requisitos de este beneficio que señala el artículo 5A eh, debe de ser razonablemente esperado. ¿Y quién es el que espera esa razonabilidad, el contribuyente o la autoridad? Pues efectivamente la autoridad. Y como el SAT en este contexto consideró, o más bien el legislador consideró que el SAT no iba a ser suficiente para determinar eh, pues esta naturaleza de los actos jurídicos del contribuyente en sus operaciones comerciales pues crea la figura de un órgano colegiado y es así entonces en donde eh, a través de un órgano que yo lo llamo exofiscal es decir que va más allá de lo fiscal pues que se integra a través de la Secretaría de Hacienda y del SAT es este organismo externo que nos parece muy novedoso que nos parece muy interesante que nos parece poco ortodoxo pero que curiosamente pues no hay ninguna referencia en el reglamento interior del SAT, no nos indican quién lo va a conformar, no nos indica cómo va a funcionar, y nos dejan un poco en el tema de la operación a las reglas de carácter general, que valga el comentario, al día de hoy todavía no se han publicado, es decir, faltaría que publicara la autoridad estas famosas reglas de carácter general para saber la operación de cómo va a funcionar este órgano, eh, que acabo de señalar. Pero por otro lado, pues nos queda claro que a través de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de electrónica, pues la autoridad va a poder eh, presumir que eh, existe o no, eh, de entrada, el órgano, este órgano externo, por llamarlo de alguna manera, es el que va a dar la luz verde, valga la expresión, para aplicar o no el tema de razón de negocios. Y es ahí en donde consideramos que hay un pequeño, y consideramos, me refiero, a, a mi colega Julio Constantino y tu servidor que hay un pequeña, una pequeña fisura valga el comentario metafórico en donde pues se vuelve una cascada de violaciones presuntas en materia de derechos humanos porque a estas alturas recordaríamos que a partir de 2011 pues que se incorporan estos derechos en nuestro país pues tiene la obligación la autoridad administrativa de llevar a cabo el respeto de la misma y en este caso la autoridad legislativa no es la excepción. Y en ello vemos entonces que hay una pequeña, un pequeño vicio, así insignificante casi casi, que se llama debido proceso, puesto que la autoridad cuando inicia cualquier ejercicio de facultades de comprobación en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional, tiene que velar y cumplir exactamente con los derechos del, del gobernado, es decir, debido proceso, certeza jurídica, seguridad jurídica, principio de legalidad y principio de supremacía de ley. ¿A qué me refiero? Pues que el contribuyente desde que recibe en el caso de la visita domiciliaria la orden de visita, efectivamente por virtud de ley 38, 42 y 43 del Código Fiscal, se le tiene que advertir, señalar para cumplir con el principio de certeza jurídica cuáles son los impuestos a revisar, cuál es el periodo a revisar, en qué lugar se le va a revisar al contribuyente que debe estar fundado y motivado debidamente, pues todos estos elementos y principios que nos parecería, nos parecería ocioso repetirlos, pero es, es menester señalarlos, y en este contexto entonces, el pequeño detalle es que, en el caso de que ya se, se, se, se publicaran estas famosas reglas de carácter general, pues el pequeño vicio que habría es que el contribuyente no va a tener ni idea de que le van a revisar razón de negocios, sino hasta el momento, y así lo establece el 5A, en que se lleva a cabo la emisión de la última acta parcial. Es decir, ya casi al final de la visita domiciliaria, pues, ¿qué crees que dice mi mamá que siempre sí? Y te vamos a revisar razón de negocios. Y ahí la pregunta sería, ¿y en dónde se encuentra, en dónde queda el principio de debido proceso? Que finalmente es un derecho constitucional, pero también es un derecho fundamental, en el contexto de que entenderíamos, presumiríamos, que desde una perspectiva ortodoxa, la autoridad le tiene que advertir, pues, que va a ser materia de la revisión, pero desde el principio de la visita, y no casi casi al final de la visita domiciliaria. Entonces, ese sería un punto, pues, interesante a debatir, a considerar, además de un pequeño gran riesgo, que si bien es cierto, sí existe la cláusula habilitante en donde las reglas, pues más bien la ley nos lleva a las reglas de carácter general y como había comentado en un principio estas no se han publicado pues habría que ver cuando se publican estas para constatar, verificar, considerar que no estarían llevando a cabo o fijando un procedimiento pues que rebasara las características o los elementos del 5A porque de lo contrario si se le ocurre al legislador más bien al, al SAT en este caso a través del ejercicio de facultades para crear reglas de carácter general en materia fiscal, y determina un procedimiento, pues, ajeno, que va más allá de lo que acabo de señalar, pues, se, cabrí, se, se incurriría más bien en el pequeño gran riesgo de que las reglas de carácter general no pueden ir más allá que la ley. Entonces, bueno, pues, como verás, maestro, pues, hay muchos, mucha tela donde cortar, ¿no? Claro, claro, doctor, y, y bastante interesante... Eh, ahorita en este año precisamente como ya nos hizo aquí el doctor Juan Raúl pues una reseña de dónde viene todo esto, eh, todo esto de la razón de negocio, su antecedente y yo creo que como contribuyentes, como contadores, como mexicanos pues muchas veces decimos no pues es que la autoridad eh, se lo sacó de la manga ¿no? o se lo inventó o cuestiones de ese tipo donde tal vez no conocemos todo, todo el antecedente internacional como nos comentó aquí el doctor Juan Raúl eh, es importante también que como menciona dentro de este artículo 5A, eh, donde se menciona la razón de negocios, pues ya nos empieza a limitar algunas cuestiones como qué es el beneficio fiscal y nos define lo que es el beneficio fiscal y nos define lo que es el beneficio económico razonablemente esperado, pero como nos comentaba el doctor, razonablemente esperado para, para quién, ¿no? ¿En qué momento el beneficio económico va a ser superior al beneficio fiscal o al revés? Y en, esta, en ese punto fino que nos acaba de, de comentar de eh, esa inseguridad jurídica en la que se deja al gobernado, en este caso al contribuyente, por el hecho de pues, no notificarles desde un principio, sino hasta la última acta parcial, como lo manifiesta el artículo 5A. Me voy a permitir eh, dar lectura a algunos comentarios. Bueno, algunos saludos aquí, doctor. Dice Fernando Galpán, Galván Reina. Buenas noches, un saludo, doctor Juan Raúl López Villa. Manda saludos, Fernando Marcos Hernández también nos está viendo, Yendi Ramírez, al Almanza, mentor empresarial, buenas noches, gracias, dice saludos aquí al maestro Antonio Aranda. Y pues, saludos aquí a Juancho G. Y, dice, pues a todas las personas que nos están viendo, yo creo que este primer libro que estamos comentando, bueno, primero del, del año, ¿no? Porque ya tiene bastante, bastante antecedente aquí nuestro invitado con respecto a publicaciones. Y pues este libro de Razón de Negocios, Cláusula Antielusión, pues bastante interesante, está disponible para que lo puedan adquirir, para que lo puedan estudiar. Yo creo que es, una, es un elemento bastante importante. Libros de este tema, la verdad, sinceramente y personalmente no, no me he encontrado muchos, ¿no? Yo creo que pues es un tema que no muchos le, le han entrado al estudio o a, la, o a la interpretación como tal de lo que nos quiere decir este artículo. Pues bien, doctor, algo más que nos quiera comentar de, de este primer libro. Usted me comenta, pasamos al segundo, como, como usted me indique. Sí, hay mucho. Hay, mucha hay mucho. Tela cortar, hay mucha tela de cortar. Nada más comentar que nos tuvimos que remitir a bibliografía eh, de Inglaterra, de, del, del viejo continente, eh, y ver los antecedentes. Yo en ese sentido soy muy inquieto y no, no quedo tranquilo hasta no ver el origen de, de los conceptos de de las instituciones, ¿no? Y es precisamente eh, pues esa investigación la que nos llevó a entender, a desglosar a lo que quiso decir el legislador. Me queda claro que también esto, esta práctica desafortunada no se da únicamente en México, es una pandemia a nivel internacional, el tema de la evasión, de la defraudación fiscal, y, y por otro lado también hay que referir y hay que señalar puntualmente que desafortunadamente también la autoridad ha tomado medidas eh, radicales. Sí, si sí entendemos que eh, pues muchos eh, defraudadores, muchos delincuentes, hay que decirlo, pues han tomado medidas o habían tomado medidas ya muy conocidas, entre ellas el simulación de operaciones inexistentes y todo esto que ya conocemos, pero también hay que reconocer que desgraciadamente la autoridad tomó medidas verdaderamente radicales, como lo es efectivamente pues la reforma que se le conoce como penal fiscal y es en ella en donde en una eh, actitud hostil y verdaderamente vergonzosa la autoridad decidió aplicar lo que en Alemania se le conoce como el derecho penal del enemigo y con ello, bueno, pues eh, determinar y establecer en forma presuntiva, pues la eh, eliminar, digamos, la, el principio de inocencia y llevar a cabo una aplicación eh, verdaderamente eh, de, de un derecho de excepción en contra de las eh, personas que presuntamente lleven a cabo este tipo de actos, pero antes de, de hacer este comentario en referencia a otra obra de tu servidor que esta fue publicada por Thomson Reuters, eh, que se intitula inconsistencias de la reforma penal fiscal, pues nada más comentaría que en el tema de razón de negocios, otro pequeño detalle y hay eh, se los dejo nada más como un mero comentario al margen ojalá tengan la posibilidad de, de adquirir esta obra y, y, y, y conocer estos elementos que estamos señalando otro pequeño pequeño detalle que también en el tema de razón de negocios pues la autoridad eh, nos ha dejado ahí como, como muestra, como un botón es el hecho de que pues, eh, el, el artículo 42 del código fiscal es el que como todos sabemos pues establece y señala cuáles son eh, estas facultades de la autoridad para las facultades de comprobación fiscal. Y no tiene mucha ciencia. A final del día, el legislador, cuando crea el artículo 42, ya desde hace muchos años, en el 82, pues señala que es para efectos de determinar si efectivamente el, el, el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Segundo, pues, eh, determinar el crédito fiscal en su caso, si no cumplió el contribuyente, tercero, darle vista a otras autoridades, y la última facultad que, eh, pues de la cual están eh, in, impregnadas estas, este ejercicio de facultades de comprobación, pues es el iniciar acciones de carácter penal en contra del contribuyente y dirían ¿y esto qué tiene que ver con razón de negocios? pues tiene que ver mucho porque de lo que acabo de señalar que refiere el primer párrafo del artículo 42, no se advierte en forma precisa, atendiendo al principio de legalidad, que la autoridad fiscal tenga facultades para revisar los actos jurídicos del contribuyente. Ah, caray. Pues si la autoridad únicamente lo que va a hacer es verificar el concreto de obligaciones, determinar créditos fiscales, darle vista a otras autoridades e iniciar acciones de carácter penal. ¿Y en qué parte, diría yo, viene el ejercicio de la facultad de comprobación? Para verificar el cumplimiento de actos jurídicos o validar los actos jurídicos y a mayor abundamiento, como dicen los abogados, ¿verdad? Pues, ¿en qué parte del artículo 5A me define el concepto de acto jurídico? Porque nos queda claro que la autoridad entra a la selva leacandona a un terreno que no es el suyo y que es en el ámbito civil, uh -huh. Bueno, ya nos queda claro y nos diría toda una letanía el SAT si tuviera vista en este momento y nos diría pues ya lo hice en el 69 b y qué maravilla porque efectivamente lo hizo mal y en ese contexto la autoridad carece entonces de facultades para determinar la inexistencia del acto jurídico o la, o la, la nulidad relativa o absoluta del mismo y en el 42 de la lectura del artículo 42 se advierte pues que no refiere al acto jurídico. Entonces, bueno, pues ahí lo ponemos en la mesa como un mero comentario. Perfecto, doctor, pues bastante interesante. Yo creo que igual personalmente pues no, no me había metido mucho al, al estudio de, del 5A, del. bueno, conocemos no por, de, por, por, por encimita los artículos o los procedimientos. En este caso, la... la la materia en, en la cual la autoridad, pues, nos revisa estas facultades de comprobación que mencionaba el artículo 42, pero, pues, eh, es bastante interesante el hecho de verlo desde una perspectiva más a fondo, o desde, desde esto que nos comenta del, del acto jurídico, si no lo había visto en ese, en ese sentido, ¿no?, de ya meterse a la materia civil, que es la que nos regula ahí los actos jurídicos, y, pues, yo creo que todo nuestro auditorio está... Pues, este, aparte de presentación de los libros, yo creo que nos está nutriendo bastante con, con esa información que nos está, nos está dando. Y pues nos deja ahí con la espinita, ¿no? De que, ¿qué, más, qué más podemos encontrar en este libro de Razón de Negocios. Como ahí está la invitación también del doctor de que la, la, podemos, la podamos adquirir esta obra. Por aquí tengo otros comentarios, otros saludos. De maestra Alma dice, saludos doctor, como siempre, excelencia fiscal, le dice la maestra Alma. Fernando Galván Reina, un excelente libro que te lleva de la mano a entender la razón de negocios, nos comenta Fernando Galván. Eh, y también, gracias doctor Raúl, Fernando Galván, por sus aportes en esta obra, Razón de Negocios. Yandy Ramírez nos comenta, el estudio del derecho comparado resulta importante en el derecho fiscal, penal fiscal en México, saludos. Ahí tenemos los comentarios de nuestro, nuestro auditorio aquí para el doctor Juan Raúl López Villa. Pues les sigo dejando los, los micrófonos, no, no, no quiero interrumpirlo mucho porque es, sí. es bastante el, el, el conocimiento que nos puede compartir en esta hora. Vamos a aprovecharlo bastante y más que nada pues conocer estas obras que están al alcance ya de nosotros para que nos podamos preparar pues cada día más. que Ese es el objetivo también de este tipo de pláticas. Pues muchas gracias a quienes amablemente se han molestado en, en estar en este programa y bueno, pues seguirnos en esta, en esta amable entrevista. Eh, pues en ese contexto, pues yo consideré la, la necesidad imperiosa de, de analizar, de estudiar, de ir a fondo, como bien lo señala maestro, y pues aportar estos elementos que finalmente eh, son de estudio, de análisis y que nos llevan a conjeturas que ojalá pudiera contestar, pero que quedan más preguntas que respuestas. Eh, nos queda claro que también toda esta serie de modificaciones propuestas por eh, el, el, la OCDE en el en las 15 acciones BEPS, pues evidentemente eh, pretenden eh, tener esa lucha directa, esa confronta eh, en contra de, de de la evasión de la defraudación fiscal, pero es importante o puntualmente hacer una aclaración. Todas estas modificaciones a final del día, fueron creadas exclusivamente por parte de la OCDE, no desde 2012, desde mucho antes, en contra de las empresas multinacionales, o dicho de otra manera, transnacionales. Y cuando señalo que la autoridad se sirve con la cuchara grande, pues resulta que por más que le busquemos, quizá lo más aproximado es en la reforma a la ley deriva en el tema de las plataformas digitales, pues no vemos por ningún lado que refiera exclusivamente a la aplicación de todas estas reformas para empresas transnacionales. A final del día se aplican para cualquier hijo de vecino y la autoridad pues de repente como que rebasa un tanto cuanto esta expectativa o planteamiento de la OCDE y se va hasta la cocina, ¿no? Y hay reformas que podríamos señalar, y perdón que lo diga así, que no tienen nada que ver con la reforma o la propuesta de las 15 acciones BEPS, Tal es el caso, por ejemplo, nada más por dar dos referencias en el hecho de que eh, pues el artículo 27 previene la, una figura interesante, controversial, en el sentido de que pues ahora ya todos los mayores de edad se tienen que dar de alta. Eso nos queda claro. Y nos quedaría más claro si esa persona cuando se da de alta es el contribuyente, porque al final del día, en términos del 31, fracción cuarta, pues va a ser el que va a contribuir al gasto público. Sin embargo, pues el tratamiento que le dan al contribuyente, pues sería una especie de cuasi contribuyente, o quizá, más claramente, quizá quedaría en el concepto de Cantinflas, el que sí contribuye, pero no contribuye. ¿no? Y en ese concepto, entonces, pues hay una especie de discriminación, porque el contribuyente se va a dar de alta, porque ya es mayor de edad, pero oye, ¿qué crees? Pues no genero ingresos. Ah, pues espérame tantito y ya cuando generes ingresos, pues ahí me avisas. Pero el que se había dado de alta con antelación a la reforma y tenía 18 años por el trabajo, por lo que fuera, pues ¿qué crees? Ya es contribuyente. Entonces pareciera que hay distintos niveles de contribuyentes, ¿no? Contribuyente nivel A, show contribuyente nivel B, que sí contribuye, contribuyente que evade, porque habrá, por supuesto, algunos vivales que pues se den de alta, pero no tengan cuenta, cuenta bancaria, y pues en ese contexto, bueno, pues se van a dar una serie de situaciones eh, de inconsistencia, y en ese contexto, desgraciadamente, también hay que decirlo, pareciera entonces que la autoridad le está abriendo la puerta a la delincuencia organizada, y habrá quizá, ojalá me equivoque, quienes pretendan convencer a terceros, a ingenuos, les manejen la contabilidad y al rato se vuelvan testaferros de simulación de operaciones inexistentes. Gracias, señores legisladores, por darles tantas opciones a los señores delincuentes, entre otros puntos. Pero en ese contexto, el punto al que nos queríamos referir, y ahora sí haría la referencia a esta obra, eh, pues es, era la inquietud que teníamos sobre, sobre toda esa serie de modificaciones verdaderamente radicales, eh, que como sabrás, pues implicó lo que se le conoce como la famosa reforma penal fiscal, y esta implicó que tres delitos en particular, claro, con todo un proceso interesante de reforma constitucional, de creación de la ley nacional, de extinción de dominio, y de todas esta serie de modificaciones que gradualmente ha tenido prácticamente de 2014 a 2019 el Código Fiscal en el tema de delitos fiscales en el tratamiento de estos tres delitos, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, pues ya es en 2019 en donde se lleva a cabo una serie de modificaciones nunca antes vistas. Eh, por ahí en algún artículo señalaba unas modificaciones no vistas en los últimos 20 años, pero me equivoqué, no vistas nunca en nuestro país, radicalmente con una eh, hostilidad verdaderamente asombrosa y parecida a la de 1938 en la Alemania nazi, o sea, es una maravilla porque al final del día pues la autoridad está presumiendo que el contribuyente es un defraudador fiscal. Es una chulada porque resulta entonces que desde la perspectiva penal el eh, eh, quien tiene una penalidad más grande, más que un homicida es el defraudador fiscal y quien carece de este principio de de presunción de inocencia pues también lo es el defraudador fiscal y con esta adquisición herencia eh, voluntaria de parte del legislador mexicano de la teoría de Jacobs pues se aplica entonces el, la famosa teoría del derecho penal del enemigo y qué quiere decir pues que al presunto delincuente se le van a quitar todos aquellos derechos que tenía a su favor y los derechos humanos apá, bien gracias ahí en la maca dormiditos no importa y hay que referir y resaltar y señalar en forma precisa, puntual, exacta, como debe de ser, que en la reforma eh, que, llevó a cabo, que se llevó a cabo en 2019 y que indirectamente tiene que ver con todo lo que estamos señalando, pues resulta que en, esta, eh, en este artículo 19 constitucional se establecen cuáles son aquellos de, de, de delitos que se les va a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su oportunidad señaló enfáticamente que no se debería de reformar la constitución puesto que la prisión preventiva oficiosa implicaba una penalidad anticipada y qué hicieron los legisladores pues aplicaron la filosofía de don José Alfredo Jiménez con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley claro después viene ahí otro filósofo de Güemes que dice no me vengan con que la ley es la ley se va a aplicar lo que quiere, ¿no? Y qué maravilla porque el filósofo dice, bueno, bueno, por Dios, todo un personajazo. Y en ese contexto entonces, pues resulta que indirectamente, y, y ve qué maravilla, resulta que estos tres delitos se equiparan a delincuencia organizada. Ese es el fondo, esa es la parte medular de la reforma penal fiscal en donde contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes se van a equiparar al delito de defraudación de delincuencia organizada perdón. y ese, este punto es delicadísimo porque el tema o el punto que nos lleva al 19 constitucional es que curiosamente o paradójicamente o mágicamente dentro del artículo 19 constitucional no se encuentra un solo delito fiscal pero a través de las reformas de estas cinco leyes que te voy a señalar nos lleva automáticamente al 19, Qué maravilla se puede reformar entonces una ley secundaria para remitirnos a una equiparación de delitos al 19 constitucional. Y con ello entonces aplicar la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir entonces que si bien es cierto la autoridad para el tema de, eh, de defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, nos da un parámetro y señala que cuando eh, se lleva a cabo eh, el, eh, el delito, la comisión del delito, por las cantidades que refiere la fracción tercera del 108 constitucional, que obviamente se refiere a la, a la, a la defraudación eh, fiscal genérica, pues esa cifra se va a aplicar entonces para efecto de aplicar eh, o de equiparar eh, estos dos delitos, defraudación fiscal y simulación a delincuencia organizada, que son alrededor de 8 millones y medio de pesos, si es una cantidad altísima. Pero viene aquí la pregunta obligada y triste y desafortunada. Que a veces nos sucede a los que, pues, se nos ocurre volver a cuestionar lo que pensamos que ya conocemos y que hay que aprender a desaprender y aprender a, nuevamente, tirar todo lo que conocemos y empezar de nuevo para entender de fondo este tipo de temas. Y me refiero al hecho de que, ¿por qué la autoridad, el legislador, se le ocurrió, si no me equivoco, en el 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalar tres veces la fracción tercera? ¿Por qué no se le ocurrió 2.8? ¿Por qué no se le ocurrió 6.25? ¿Por qué no se le ocurrió tan solo cumplir con el principio de jurisprudencia que habla de que las reformas penales tienen que justificarse con el principio de razonabilidad y proporcionalidad? Es decir, un análisis pues muy analítico, pormenorizado e incluso de carácter científico, en el cual justificara por qué aplicar los 8 millones y medio. Pero no. En México, pues, se hacen así las leyes al vapor y muy probablemente a las 3 de la mañana con un sarape encima. El legislador, pues, con mucho sueño, muy cansado y desvelado de estar sentado todo el día. La verdad es que ha un trabajo verdaderamente denso, estar sentado todo el día con un sarape, ¿no? Y levantar la manita y la concertación y ¿qué me vas a dar? ¿Qué importa el contribuyente, por Dios? En otros países, hay que señalarlo, en Francia, hace 10 años, el presidente, que por cierto se volvió a, a, a reelegir Macron, propuso una reforma radical en materia impositiva. Y hay que señalarlo. La gente salió a las calles con los chalecos verdes. ¿Y sabes qué reforma aplicó en materia fiscal? Ninguna. Pero en México, pues desgraciadamente, pues pareciera que los mexicanos estamos acostumbrados y decimos, pues está bien, hombre, pues hay que pagar más, total. No dudaría que con motivo de todas estas reformas, pues en algún momento la autoridad dijera, vamos a hacer un impuesto para lo largo de las fachadas, o vamos a hacer un impuesto por ponerle ventanas, ah, vamos a poner un impuesto por la caca de los perros, claro. vamos a hacer un impuesto por el tema de, eh, pues de, de bienes suntuosos, ah bueno ya salió hace muchos años, ¿no? igual lo vuelven a sacar porque ya ves que los mexicanos se nos olvidan los temas. Entonces también tiene mucho que ver ese aspecto, pero ve la, la, la, eh, eh, la hostilidad de parte del legislador en equiparar estos tres delitos a delincuencia organizada, es decir, ya está en el mismo nivel que el homicida, ya está en el mismo nivel que el narcotraficante, ya está en el mismo nivel que los delincuentes, que la delincuencia organizada. Y en ese contexto entonces se reformaron, como había comentado, cinco leyes: el Código Fiscal, el Código Penal Federal la ley de seguridad nacional, porque has de saber, o para nuestro auditorio que nos está haciendo el gran favor de escuchar, pues que ahora estos tres delitos, así, como dicen por allá, voilà, pues ya son de seguridad nacional, ¿Cómo no? Y al tratarse entonces de seguridad nacional, ¿Qué crees? Pues es información reservada, y el particular que de que se le acuse de esos delitos, no se va a enterar, y no tendría por qué enterarse de que se le inicia una carpeta de investigación porque esos delitos, ¿qué crees? son de seguridad nacional y no puede saberlos, por tanto se enteraría hasta que esté recluido, hasta que se le inicie eh, la audiencia eh, de vinculación a proceso y hasta ese momento señor pues usted está detenido porque cometió defraudación fiscal por más de 8 millones y medio o porque simuló operaciones inexistentes y en ese contexto entonces hasta ese momento se enteraría ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional. Ya todo es seguridad nacional, ¿no? El Tren Maya y todo lo que tenga que ver con obra pública, aunque no se justifique teleológicamente, por Dios, la cosa es no dar información. Hay que recordar que el concepto de seguridad nacional no se crea en México, tristemente. Es una figura norteamericana del derecho anglosajón eh, que surge por ese temor reverencial que tenían los norteamericanos de, de, de, de, del comunismo y se crea por primera vez en los cincuentas, a través de la Ley de Seguridad Nacional de los Norteamericanos, y en México se hereda como a principios de los ochentas, y ahora resulta entonces, que igual que los norteamericanos, todo lo que tenga que ver con el tema de militarización, o que simplemente no me importa que el particular se entere, pues se le va a llamar Seguridad Nacional. ¡Qué maravilla! ¡Qué chulada de concepto! Y en ese contexto entonces, pues, eh, también se reforma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y eh, ya habíamos dicho la Ley de Seguridad Nacional, y eh, ley contra la delincuencia organizada. Y todas estas cinco reformas, pues es una luz de, de modificaciones verdaderamente complejas, en donde, como ya había comentado, además de que se aplique la prisión preventiva oficiosa, el otro regalito precisamente para los presuntos responsables que no tienen este principio de inocencia, es que van a perder todo su patrimonio y así se aplica entonces indirectamente la ley de seguridad nacional y qué implica eso pues el simple y y llano de eh, eh, derecho de no tener el derecho valga la cantinfleada verdad de eh, del derecho a la propiedad porque resulta que el ministerio público en aras de cumplir con este procedimiento a través de un juicio de carácter civil ante el juez de lo civil que en teoría tendría que ser ante el juez de extensión de dominio, pero como en este país, pues no, no se cumple a veces con todos los requisitos, porque no hay tiempo ¿verdad? primero inauguramos el opus el, el, el, el, el, el, aunque no se asfalte la calle o primero se crea la ley de, de, de, de acceso a la información aunque no esté clasificada la información ¿no? y en ese contexto pues el ministerio público le puede solicitar al juez que se lleve a cabo eh, la, el remate de los bienes aunque no haya sentencia en, en el juicio. ¿Qué quiere decir entonces? Que bienes que incluso no tengan que ver ni directa ni indirectamente con la presunta comisión del delito, pues el presunto responsable ya en el reclusorio, ya privado de su libertad, va a tener que atender ese juicio y muy probablemente va a perder todo su patrimonio. Entonces, hay una violación al debido proceso, no es una violación, es lo que le sigue a la violación al debido proceso. Entonces, pues veamos que esta serie de cambios o modificaciones, eh, pues son verdaderamente complejas, eh, no me queda ninguna duda que en Alemania haya tenido un exitazo, este, esta teoría aplicada también a las leyes en ese país, en el tema de derecho penal del enemigo, pero es Alemania, es otro contexto, es otra sociedad, es otra cultura, es otra política, es otro país, ¿Por qué traspolar una figura jurídica? que no viene al caso en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos encanta copiar, porque nos encanta el copiar todas las leyes extranjeras. El Código Civil de 1928 copia la teoría francesa y la teoría alemana del acto jurídico y del negocio jurídico. Y es precisamente las bases, los elementos fundamentales para entender en aspectos amplios, lato sensu, la figura del acto jurídico, del hecho jurídico. Y posteriormente, indirectamente, la adopción del tema de negocio jurídico, que a final del día, precisamente, nos da a entender que por vía civil únicamente se puede demandar la nulidad relativa o, la, o la, la nulidad absoluta del acto jurídico por parte del Ministerio Público cuando se trate de actos de parte de la Secretaría de Hacienda. Y entonces, ¿por qué se crea el 69? Pues por precisamente don José Alfredo Jiménez, porque la autoridad omite y desconoce que efectivamente los elementos del acto jurídico cuáles son, así como si fuera en primaria, los elementos del acto jurídico es la voluntad de las partes, que el, el, el objeto sea lícito, la capacidad de las partes, y la licitud en el objeto, de tal suerte que todo lo demás secundario sería, en el peor de los casos, una causal para la nulidad absoluta o relativa, es decir, personal, activo, infraestructura o capacidad técnica. De cuando acá los activos personal e infraestructura implicarían elementos de validez del acto jurídico por amor de Dios, sería una nulidad relativa. Si es que la autoridad tuviera bien llevar a cabo, como Dios manda, ¿verdad? O por lo menos en el Código Civil de 1928, sí. el procedimiento ortodoxo. Que establece para tales efectos en materia de derecho privado, de derecho civil, la nulidad de los actos. Perfecto. En ese contexto, el Código Civil no nos refiere que los elementos de validez o que le dan validez al acto jurídico sea el activo personal e infraestructura. Bueno, yo creo que sí, en un universo, universo alterno del doctor Strange, quizás en un universo alterno sí exista ese tipo de facultades y sea el Sad el que imita el Código Civil. Pero ahorita en esta realidad no es así. Entonces, como vemos, pues la autoridad le, le funcionó el 69, lo traspola al tema del 5A y de pilón pues también aplica algo al respecto con lo que estamos señalando en la reforma penal fiscal. Pero bueno, no sé si ya te maría con tanto tema y no, con sí, tanto No, al contrario, pues bastante importante lo que nos comenta, como yo creo que fue, muy, fue una materia que dejamos de ver mucho, ¿no? El, el, el penal fiscal. O decíamos, o era penal o era fiscal, pero juntos no, no, no me imaginé yo verlos, ¿no? Por ahí tal vez existían algunos elementos, pero pues la autoridad eh, ya, ya lo está derivado de estas reformas que nos está comentando y que precisamente es lo que menciona en su obra, las inconsistencias legales de la reforma, penal fiscal de abril 2022 que también pues nos contemplaría o nos hablaría de toda esta parte ya nos dio un, un resumen yo creo o una introducción una introducción el maestro Raúl López el doctor Raúl López de lo que trata eh, su libro pues bastante interesante por aquí tenemos otros comentarios el maestro Antonio Aranda dice y esa mala interpretación incluso de la jefa del SAT es decir en decir que es igual eludir que evadir hoy en día por ejemplo con los reportes de esquemas en búsqueda de eficientar el recurso económico, si mal no me equivoco, en Estados Unidos, dentro de su legislación, es una obligación el poder eficientar los recursos financieros y generar empleos. Pareciera que es un delito en México el poder crear esquemas para eficientar los recursos económicos, nos comenta aquí maestro Aranda. Eh, Fernando Galván Reina, excelente libro, Inconsistencias legales de la reforma penal fiscal en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación de operación inexistente. Considerado delincuencia organizada, una reforma penal fiscal más importante en los últimos 20 años, nos comenta, que fue en lo que ya nos comentó usted, en el Código Fiscal, en el Código eh, Penal Federal, en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y referente a, a, a su comentario, nos comenta aquí el... El maestro Aranda, la contribución a Puertas y Ventanas se decretó en enero de 1854, dice. Ya, ya, ya, ya le ganaron la idea, dice. Pues ah, sí, este. Ríver, pues, Antón, el que sí, pues, ¿no? Está ¿No? bien, pues sí, doctor, eh, yo creo que un segundo libro, ya llevamos dos libros de los, de los actuales, de los del 2022, pero yo creo que todo lo que lo que eh, ahorita que lo presenté ya tiene publicado, pues nos, nos, sigue, nos sigue nutriendo, nos sigue aportando. Y pues el tercer libro del que eh, se publicó también en marzo de 2022, y yo, yo me pregunto, digo que eh, aquel doctor no duerme, pero ya me di cuenta que no duerme porque por allá son como las dos de la mañana, ¿qué hora serán allá? Dos y media, ¿no? Pues déjate comento, se me dio la oportunidad de eh, tomar una especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Toledo. Y bueno, una primera parte es... Eh, Vía electrónica y ya la siguiente semana me incorporo precisamente a la Universidad de La Mancha en Toledo para las clases presenciales y aprovechamos pues esta semana para darnos una vueltecita por acá. Estamos ahorita en Bélgica y sí, efectivamente son las tres y media de la mañana, pero con mucho entusiasmo y con mucho gusto de poder compartir con ustedes eh, pues estos temas interesantes y agradeciéndoles la fina atención de que se hayan molestado en, en voltear a verme y por supuesto platicar de estos temas que como bien sabrías yo no tendría ningún problema, en puedo seguir hasta las 6 de la mañana <risa> <Claro>. <risa> hablando de estos temas. Eh, un, un punto también importante es que bueno al respecto no solamente señalamos en, el, en estos libros pues cuáles son estas pues eh, consideraciones que al final del día es, es eh, doctrina y referimos también como lo dice el maestro Galván el, el doctor Galván pues eh, también referimos con jurisprudencia aplicable que podríamos decir que es la mínima pero al final del día pues sí nos salta la violación esencial en el tema de derechos humanos ese ese punto en donde nos ponen eh, en jaque digamos a, a los contribuyentes y, y no me refiero y eso hago la aclaración puntual a defender a los delincuentes o estoy hablando acerca de, de defender a quienes cometen esos delitos en forma flagrante no sino en las presuntas violaciones a temas de derechos humanos. Es por ello mi, mi, pues, mi intención de seguir aprendiendo, y aquel que diga que ya lo sabe todo, pues, híjole, pues no te recomiendo que le creas mucho, porque seguimos aprendiendo, y en ese tenor, en ese sentido, bueno, pues, pues mientras podamos vamos a seguir estudiando, y vamos a seguir siendo estudiantes. Aquel que diga que la carrera dura cinco años, pues también lo están engañando, qué pena, ¿no?, entonces, pues, esta materia, igual que la contabilidad y cualquier otra carrera, pues, implica estudiar todo el tiempo y estar actualizado. En el momento en que nos dejamos de actualizar, pues, vamos perdiendo un poco esa especialidad, ¿no? Claro, claro, y pues, eh, eh, bastante eh, ah, importantes las aportaciones que nos hacen sus obras. Y como dice aquí el doctor, pues, yo creo que se admira y se agradece también el hecho de que pues le, le, le guste compartir y le guste compartir lo que también en algún momento yo creo que eh, ha adquirido con, con bastante pasión, con bastante alegría, con bastante interés de, de poder aprender y seguir aprendiendo como lo está haciendo ahorita que nos comenta. Imagínense las, las 3 de la mañana, yo ya estoy durmiendo y aquí el, el doctor todavía compartiendo su conocimiento. Pues se agradece y pues no nos queremos ir también sin escuchar un poquito de su de su tercer libro que fue publicado en marzo, Impugnación de la Orden de Visita en Materia Fiscal Federal, también bastante interesante, ya que la autoridad, pues ahí en sus órdenes de visita, pues se, se, se cometen muchas violaciones, muchas irregularidades por ahí. Pues déjate comento la, la, la historia de esta obra. Yo creería que todas las obras tienen una, una causa, una historia a veces muy simpática. Y en este caso, eh, esta obra, eh, en primera instancia... Eh, fue publicada eh, vía electrónica, y bueno, salió a la venta como un primer libro electrónico, pero era prácticamente la tesis que estoy proponiendo para en su momento poder ingresar a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y el título original era Inconstitucionalidad de la Orden de Visita por su Ejecución. Eh, eh, el trámite iba bien, eh, estábamos eh, pretendiendo ingresar a la... A la a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, pero de esa, en la delegación de Oaxaca, en donde tenemos muy buenos amigos, eh, como el maestro Vivar, y todo iba muy bien el que era el presidente de la academia, buen amigo mío, hasta que fallece. Y este, sí. <ríe> eh, el maestro Alejandro Paz, que eh, es ah, un excelente amigo, desgraciadamente, desafortunadamente, pues eh, ahora sí que se nos adelantó. Y eh, en algún momento, bueno, pues, eh, nos dimos a la tarea de, de ampliar un poco más esta obra y le llamamos efectivamente impugnación de la orden de visita eh, en materia fiscal federal. Y en esta obra, pues, hablamos de las opciones que puede haber por parte del contribuyente para impugnar una orden de visita en el caso de la visita domiciliaria. Hablamos de los elementos de los requisitos esenciales de de este acto de molestia que al final del día lo es. Y también hacemos una aclaración interesante en el sentido de los actos de molestia eh, y por otro lado de, los, eh, de las cartas de invitación o de las cartas de cumplimiento de obligaciones. Y en ello pues reparamos sobre la inconstitucionalidad que ya ha determinado y señalado la Corte sobre eh, las cartas de invitación o las cartas de cumplimiento de obligaciones en el sentido de que la autoridad en términos del 42A no le puede requerir al contribuyente que cumpla con, eh, que le exhiba eh, o que le refiera el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, eh, sino a través de las facturas de comprobación. Dicho de otra manera, o sea, la autoridad no puede evitar saltarse ese paso, por decirlo de alguna manera, de verificar el cumplimiento de obligaciones a través de facturas de comprobación si no lo hace a través de efectivamente de ese procedimiento creado ex profeso en el 42, pero el, el artículo 42A establece pues eh, un, un, una, una medida muy pragmática de parte de la autoridad, muy cómoda de dar mi información referente a tus FDIs, a tu cumplimiento de obligaciones y yo veré si te inicio o no las facultades de comprobación pues precisamente es, ese pequeño detalle, es el que la corte ya resolvió y estableció que no procede, y si lo hace la autoridad, procede el juicio de amparo, y ahí ya te di un, un, un elemento, un punto. Eh, vale la pena señalar que todo este tipo de, eh, pues de análisis, de estudio, que si bien es cierto, es algo eh, contenido en la doctrina, pues también lo hemos llevado a cabo en la práctica, y aquellos casos en donde nos ha resultado, pues también lo, lo plasmamos en el libro, no como un trofeo, no como una obra, o no como digo, una obra en donde pongan mis sentencias, ¿no? Sería muy presuntuoso sino simplemente aquellos elementos que nos han servido, y precisamente en esta obra, eh, como se estilaba en, en, eh, hace algunos años, o por lo menos cuando yo estudiaba en la universidad, que ya llovió, eh, pues aquellos formularios, ¿no? En eh, donde venían la, la parte dogmática, la parte teórica, y también las demandas, y bueno, pues también incluimos en la parte de los anexos de esta obra, algunas demandas en materia de nulidad de amparo, eh, de algunos temas como el que estoy comentando ahorita. Y o el punto medular es si es factible o no impugnar eh, la, la orden de visita en función de eh, de un amparo indirecto impugnando a su vez el artículo 43 del Código Fiscal. Ya les estoy dando el tibia y van a comprar el libro con esto, pero bueno, en este contexto recordaríamos que el artículo 16 constitucional, párrafo 16 y me lo aprendí porque es el mismo número <risa> eh, pues equipara fíjense qué interesante la orden de visita con la orden de cateo y van a decir pues qué tiene que ver una, un tema es fiscal y otro es administrativo qué tiene que ver no bueno pues en, en materia penal efectivamente pues es el juez el que va a emitir la orden de cateo pero pues se tiene que practicar y llevar a cabo dentro de los primeros tres días y si en ese contexto entendemos, porque así lo establece la Constitución, que se está equiparando la orden de visita con la orden de cateo, entonces, en, con, en consecuencia, el mismo, eh, es el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales el que refiere o establece esos tres días, y quizá, o más bien es el único punto en donde comulgan o coinciden la orden de cateo con la orden de visita. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 43 del Código Fiscal no nos refiere, no nos establece los tres días que establece la Constitución. En otras palabras, desde una perspectiva analítica, si tú quieres muy jurídica o muy exacerbadamente jurídica, pues nos da a entender que todas las órdenes de visita por mandato constitucional se tienen que notificar dentro de los tres días. Y si no se notifican dentro de los tres días, procedería el amparo indirecto en contra de ese tipo de actos. Y bueno, dentro de otros puntos que señalamos también, pues es el tema eh, que muy desafortunadamente, muy pocas ocasiones han tocado algunos autores o se ha tocado de una forma eh, a través de un estudio muy breve, de un artículo, pero en lo particular me ha tocado verlo tristemente en otros países, en el derecho peruano, por ejemplo, hay tres tomos que llevaron a cabo sobre el tratamiento de la pandemia en materia fiscal que verdaderamente es asombroso todo el material que, que, que, que se ha generado en ese país y bueno no no llego a ese nivel de tres tomos ni mucho menos pero eh, hago la referencia sobre eh, cuáles serían entonces eh, los mecanismos eh, que tendría el contribuyente para efecto de que en su momento se haya llevado a cabo la práctica de una eh, visita domiciliaria, eh, y la autoridad haya cumplido o no con las formalidades que en su momento se establecieron para efecto de la pandemia. ¿no? Entonces, es otro, otro tema interesante que eh, pues, plasmé en esta obra, pero esencialmente se refiere a la posibilidad o a las opciones que tiene el contribuyente para impugnar eh, esencialmente la primera parte vía juicio de amparo de la visita domiciliaria, que, es, eh, que consiste en la orden de visita. Uno de los puntos que ya comenté, pues es la inconstitucionalidad presunta, que ya comentábamos de los tres días, y todo lo demás son los requisitos que la autoridad debe de satisfacer, que curiosamente no vienen todos en el código fiscal, algunos se complementan en la jurisprudencia. Y valdría la pena señalar, y ahí ya me estoy saliendo de, del guión, que eh, el libro de, de inconstitucionalidad de la orden de visita en su ejecución que bueno, de alguna manera es una parte de lo que estamos señalando ahorita, pues eh, decidimos eh, hacerlo en papel también, ya no en electrónico, lo mejoramos un poquito, y acaba de salir también recientemente esta obra. Y esta se llama Inconstitucionalidad de la orden de visita en su ejecución. que si bien es cierto, toco una parte en este otro libro, en la impugnación de las órdenes de visita, eh, eh, no es el mismo texto, no es el, la misma redacción, no es plagio, no me estaría autoplagiando, pues, pero consideramos eh, necesario hacerlo un poquito más, más eh, completo y estas eh, dos obras digamos que se, se vinculan o se relacionan directamente y es en donde pues tratamos este tema pocas veces eh, manejado y que a mí en lo particular me ha, he tenido la experiencia de que en alguna ocasión que impugné una orden de visita este, vía juicio de amparo pues me mandó llamar el secretario de acuerdos cuando fui a ver el expediente y, y así como una este, obra de teatro se me quedó viendo el, el secretario si hubiera podido fumar si hubiera fumado todo un cigarro y sin dejar de verme pero no fumó y se me quedó viendo y dijo ¿por qué no te fuiste a juicio de nulidad? porque sí. no estamos en materia de juicio de nulidad de amparo y veía el expediente y volvió a verme a mí a lo que voy es que eh, si nos vamos al aspecto de la creatividad en materia fiscal en materia jurídica pues yo creo que hay elementos para seguir siendo creativo ojo una cosa es ser creativo y tener elementos de defensa y otra cosa es saber que se me ocurre y voy a impugnar no es el caso pero sí el el, el secretario Cruz me veía con ganas de decir no te entiendo, no sé qué estás impugnando, ¿no? Pero sí, le, le planteamos, evidentemente, eh, pues, eh, esta, este formato, este machote, como quieren venir señalando, pues, viene en el, en, el, en el libro, y efectivamente, pues, la autoridad no, no acababa de entender, porque no es algo común, es decir, la impugnación de la orden de visita vía juicio de amparo, afortunadamente hay tesis de jurisprudencia eh, que respaldan esta, esta viabilidad de la orden de visita, Además de que hoy por hoy las autoridades jurisdiccionales en materia de amparo, pues sí son más estrictas y, y no admiten de entrada este, cualquier demanda, sino que cumpla con ciertos requisitos. Y bueno, pues esa ha sido eh, parte de mi experiencia y afortunadamente, bueno, pues le explicamos y la autoridad eh, medio entendió ya lo que le estábamos explicando, porque también hay que señalar que el juez de distrito es todólogo, ¿no? Entonces le toca ver asuntos administrativos. Eh, asuntos eh, de, de, de cualquier tipo de naturaleza en materia administrativa, eh, asuntos en comercio exterior, entonces tienen que conocer de todo, y en ese momento ver una orden de, un amparo, encontrar una orden de visita, pues ha de haber dicho, estás loco, o sea, ¿qué estás, <risa> pero bueno, ese sería, eh, pues estos dos, dos, estas dos obras, que como verás, pues están íntimamente ligados a la experiencia del servidor en materia de, de, de, de pues, de la práctica jurídica y de la impugnación de este tipo de actos. Perfecto, doctor, pues, eh, bastante interesante. Eh, yo creo que nos complementaríamos con las dos obras, el libro electrónico y el libro, el libro impreso, y, pues, es una, es una excelente oportunidad también para, para llegarnos de conocimiento con respecto a esta, a esta orden de visita, ¿no? Como, como decía el doctor, pues, a veces nos, nos vamos por lo cotidiano, nos vamos por, por lo que nos enseñaron, nos vamos por lo tradicional, y pues no, no experimentamos o no vemos algunas otras opciones que, que se pudieran, eh, que se pudieran eh, interponer en este caso, como nos comenta el doctor Raúl. Eh, tenemos unos últimos comentarios aquí de Jessica Puentes Mijares. Saludos doctor Juan Raúl, gracias por compartir su valioso conocimiento, nos dice Jessica. Eh, Fernando Galván Reina, la impugnación de la orden de visita en materia fiscal federal. Una excelente obra donde el doctor Raúl nos comparte temas sobre la orden de visita como acto administrativo de molestia más importante para el inicio de una visita domiciliaria como facultad de comprobación en materia fiscal federal, misma que debe satisfacer para su validez una serie de requisitos de constitucionalidad, legalidad y de convencionalidad. Gracias, doctor Raúl, por compartir sus conocimientos y experiencia en sus obras, nos comenta. Pues eh, yo creo que eh, ha sido una plática bastante... Pues bastante productiva, bastante interesante. Personalmente me voy con, eh, eh, empecé esta plática sabiendo menos y ahorita me voy sabiendo un poquito más, nada más, porque como dice el doctor Raúl, pues nunca dejamos de aprender, ¿no? Y estamos en un conocimiento constante, en una eh, búsqueda del conocimiento constante. Yo creo que en algún momento, yo todavía me siento joven, dijera en algún momento, pues vamos a llegar a tener ese conocimiento acumulado como los expertos que nos acompañan en este programa y en este caso pues no, no es la excepción el doctor Juan Raúl López Villa. Pues muchas gracias doctor por regalarnos parte de su tiempo de su sueño le decía yo del, de la desvelada pero pues yo creo que eh, fue una plática bastante productiva bastante interesante. Le agradezco de parte de la familia Census de Census Capacitación su servidor Pedro Carlos Ramírez aquí tiene también un servidor yo también soy de, del estado de Oaxaca por aquí estamos y pues, eh, pues muchas gracias por sus, por sus apreciaciones y su, sus comentarios. Les dejo el micrófono para que se pueda despedir aquí de, del auditorio que nos estuvo viendo y poder cerrar nuestro programa. Muchas gracias, gracias a Census, gracias por esta cordial y amable invitación. Eh, ya tenemos un ratito de conocernos, hemos impartido cursos también con ustedes y bueno, siempre es muy agradable el compartir con amigos. Este tipo de temas ya a nivel de charla, a nivel de comentario. Y bueno, las obras a final del día, pues me queda claro que a veces son efímeras por tanto cambio que hay en las leyes, más en la materia fiscal, desafortunadamente. Pero en lo que dura esa eternidad tan corta de estos libros, pues los dejamos ahí en la mesa para que ustedes los puedan adquirir, ya sea directamente con su servidor o con Flores Editores. Y también pues nos ponemos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Claro. Eh, nuestra página de internet es puntocom No se me ocurrió otra forma de citarme más que con mi nombre. También en nuestro Facebook que es Juan Raúl López Villa o Raúl López. Y, este, y bueno pues estas obras se pueden adquirir como ya comentábamos directamente con, con servidor. Las primeras eh, dos que señalábamos eran de flores. Eh, la de inconsistencias de la reforma penal fiscal, es de Thomson Reuters, es la primera obra que publicamos con esta editorial, y que afortunadamente ha tenido muy buena, muy buena aceptación, aunque es un tema complejo, un tema que no hay mucho material en el tema penal fiscal, hablar de delitos fiscales, bueno, es meternos, meternos en un tema muy complejo, pero pues aquí nos nos acotamos a estos tres delitos, y y a considerar, bajo una perspectiva muy subjetiva, obviamente, pues aquellos aspectos que consideramos como inconsistencias, por decirlo de una forma muy elegante, ¿no? Y, este, claro. y bueno, pues agradezco verdaderamente el tiempo, el espacio. Eh, gracias por los amables comentarios de, del público. Y bueno, en caso de que tengan este, pues la intención de alguno de estos libros, pues ahí estamos a sus órdenes en, estos, en estas redes sociales. Gracias por su tiempo, muchas gracias, este Carlos, por tu espacio. Y hablando de Oaxaca, no me podría despedir sin claro. obviamente pensar en el queso oaxaqueño y en el mezcal Y también en que el próximo 22 de julio vamos a estar por allá presentando precisamente estas obras eh, con el maestro Alfredo Vivar, y bueno, ya le hice propaganda, perdón, pero bueno, este, y, y bueno, nos hicieron el gran favor de invitar por allá. Vamos a estar con, con grandes colegas. Y, este, y bueno, pues disfrutar de la comida oaxaqueña, ¿qué te puedo decir? Claro. Y que visitas pues, allá, no la disfrutas porque la ves como claro, claro. un pues, va a ser un, un gustazo estar por allá nuevamente. Y muchas gracias por la entrevista. La verdad es que se me fue muy rápido el tiempo. Ojalá no los haya mareado mucho. Gracias por los amables comentarios. Y bueno, pues seguimos seguimos a la orden. Gracias. Pues, pues gracias a usted y nos despedimos de, del auditorio. Eh... Pues muchas gracias también a todos los que se conectaron, a todos los que compartieron, y recuerden que nos vemos el próximo martes en este su programa Noches de Censos. El día de mañana tenemos también el programa ahí con el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador, y el maestro Enrique Corona, con Rompiendo Paradigmas. Pues hasta la próxima. Gracias.